Y por eso hemos decidido hablar con Víctor Hugo Festa, que es coordinador de Remar, y también lo acompaña Jorge Nieto, que eh, es un adicto recuperado. Eh, bueno, obviamente eh, a Jorge le vamos a preguntar sobre su historia y a Víctor, ¿cuál es el, el abordaje que se está pudiendo hoy ofrecer, por, lo, por, lo, por ejemplo en Mendoza, a una persona adicta? Bueno, eh, yo también soy exadicto y bueno, después pude salir adelante y quedarme trabajando. Gracias a Dios, estamos trabajando con la coordinación de Remar. También se abrió la puerta, le estaba contando. Eh, estoy trabajando como subdirector de adicciones de la Municipalidad de Las Heras y en la. Vos, en... vos llegaste a Remar por. ...por tu problema Destruido. y hoy estás trabajando. Hoy digamos. estoy trabajando, sí, sí. después Una 17, cosa llevó la otra. Hace 17 años que dejé las drogas, que, que me recuperé. Y bueno, después progresando y aprendiendo. Bueno, con Sergio aprendí muchísimas cosas. Eh, lo puedo tomar así como uno de mis maestros que me enseñaron. Eh, haciendo muchas cosas. Por ejemplo, con lo que estuvo hablando él, la prevención. Trabajando mucho sobre la prevención porque es mucho mejor... Eh, trabajar antes sobre ya resolver el problema pues ya resolver es muy difícil uh -huh. Entonces estamos trabajando en todas las escuelas eh, Empezamos este año con sexto séptimo grado Y la secundaria de, de, la, de las eras eh, Charlando con los jóvenes, hablando sobre marihuana Re Resolver es más difícil, pero queríamos ir a ese punto Porque incluso sí. recibe, recibíamos sí, sí. muchos mensajes de personas sí. Que dicen, no puedo hacer nada sí. Si uh -huh. mi hijo no lo decide, estoy viviendo un calvario Entonces qu queremos saber ¿Cuál es el abordaje y qué se ofrece en Mendoza? Sí, en Mendoza hay una red asistencial de adicciones que se, que se creó a través del plan de adicciones, donde hay lugares donde te pueden contener desde la parte, digamos, eh, ambulatoria, que es la parte ambulatoria, que vos vas, eh, puedes charlar, tenés un psicólogo, tenés una persona que te contiene si llegas a necesitar alguna, algún tipo de medicación, pero lamentablemente eso... Eh, no es siempre lo que se necesita, de hecho una persona en el nivel que tenía sus adicciones más de cinco años de adicto o en el caso de Jorge, llega un momento que quizás vamos a necesitar resoluciones más profundas como apartarte un poco de la sociedad, generar un real periodo de abstinencia donde no manejes dinero, donde no tengas un acceso a, a digamos al alcohol, a la droga, a lo que sea al cual fuiste adicto y eso hay algunos lugares que te pueden llegar a derivar que la mayoría no son de esta provincia, son de otra uh -huh. y hay un una ¿Qué? cama de espera bastante grande. En Mendoza cuántos hay? Acá creo que va a haber un lugar que un debe solo tener lugar. Un solo lugar. Si no tenés que ir a otras provincias sí. y después de una larga lista Derivado de espera. Derivado del Cerrónar. Yo hice uh. una prueba, porque yo nunca quiero hablar de lo que no, no sé. Yo lo tenía hace unos meses llamé al Cerrónar para probar. Y me tuvieron con un violín 15 minutos y después de 15 minutos me atendieron y me derivaron al plan de adicciones, al centro de la acera, para que me den un turno. Yo sé, conozco los aguitos, porque charlamos a diario con ellos cuando vienen a la entrevista a remar y quieren algo rápido, rápido, ya, quiero... ¿Qué sin... es lo que quieren, Jorge? Y... Cuando están en, en, en la situación y toman la decisión de, de, de, de intentar salir. encontrar la puerta de salida, eso es lo que quiere uno vos Por, que tocaste fondo y... yo toqué fondo y, y dije no puedo más me vi en la situación de vida que estaba tengo 60 años consumí prácticamente toda mi vida alcohol como cocaína marihuana pero llegó un momento que al perder todo lo que tenía al lado mío perdí mi esposa perdí mis hijos, perdí mi hogar y, y llegó un momento que estaba en la calle viviendo completamente en la calle pero la droga no me faltaba el alcohol no me faltaba. ¿Cómo la conseguías? La conseguía porque yo soy de la provincia de Santa Fe sí. y vivía en un vagón de un tren eh, donde vivíamos un grupo de gente que estábamos todos en situación de calle y manejábamos toda la zona turística y céntrica como trapitos. Ah. Y ahí es donde conseguíamos el dinero Man, Manejaban, eh, dijiste, eh, esa, esa situación pero, pero además todos estaban en la misma situación todos de adicción Todos en adición. la misma situación todos hay, hay un momento donde hay un clic, ¿no? Donde sí. vos decís, esto no lo tendría que hacer es porque, que momento porque uno de sabe click, que hay un momento que uno click, no lo tiene que hacer Pero lo hace igual A mí eh, el momento del clic me pasó cuando eh, Fue una mañana donde dos jóvenes se acercaron a mí Yo estaba sentado fuera del vagón Con mi cigarrillo y mi cerveza Era pleno mediodía Y hoy lo sé que eran Porque eran jóvenes de remar Que estaban trabajando en un semáforo Cerca de, de la avenida donde yo trabajaba Y se acercaron dos jóvenes de remar Y me empezaron a hablar Me dejaron con una inquietud tremenda Y yo dije, esta es mi oportunidad ¿Por qué? Porque yo como, Está mi puerta. como alcohólico sin estar consumiendo cocaína, pero sí marihuana, busqué la ayuda y no la encontré. Fui a Alcohólicos Anónimos, participé en Alcohólicos Anónimos. Pero ¿qué pasaba? Yo iba a las charlas, a las entrevistas con los psicólogos, con todo, pero salía de ahí y me daba el trago de vuelta. Claro. claro. No, no necesitaba nada. Que más que esa hay, charla. Hay, hay, claro. hay, un, hay un punto donde tiene que haber una decisión, claramente. No, pues si no hay decisión hay clips. Sí, no, vean, no, sa no te, salís nunca. Yo te puedo dar mi. mi... <risa> yo lo bueno, no, no digo porque Jorge Riz, dice. Yo... Me di cuenta cuando lo perdí todo. No claro, tenía casa, no claro. tenía familia, estaba en la calle. Ahí hubo un clic en él. Eh, pero afortunadamente eh, encontró ayuda porque si le volvía a pasar como la vez anterior cuando fue Alcohólicos anónimos que no encontró toda la ayuda que necesitaba, tal vez hoy no estaría contando esto. Claro, claro. Sí, claro. Eh. Hoy lo estoy contando y, y estoy felizmente porque hace tres años que yo estoy en Remar y, y hoy volví a recuperar mi familia mi familia yo fui el año pasado de visita en el mes de noviembre y me dijeron mis hijos que ya son grandes y son profesionales mis hijos me dijeron papá no sos la misma persona a pesar de que yo estando viviendo en el vagón mis dos hijas mujeres iban cada tanto a verme a ver cómo estaba su papá pero ahora que fui esta vez, hoy se me llena el corazón de felicidad, ¿no es cierto? Porque al verme en esta situación, y, y, y si yo hoy me pongo a comparar cómo estaba mi vida antes y cómo está ahora, no, elijo esta vida, Qué esta buena. forma de vida. Y agradecidos a, a remar sobre todas las cosas porque fue el centro de contención que a mí me... Me ayudó. Empezaste como todos tomando un poquito, creyendo que lo controlabas. Pero... Claro, empecé de, de muy, digamos ya teniendo 16 años, 17 años, 15 años. Los, los bailecitos de barrio que se hacían, que si vos no consumías o, o si vos no tomabas alcohol no eras igual con ellos, que ellos. No, no, no sos canchero, no sos. No pion, sos claro, y te dejan afuera entonces del grupo. vos te tenés que mezclar, claro, en pertenecer. Entonces. Y ahí ya empezó una prueba de una cosa, empezó la prueba de entreverar un poquito de alcohol con pastillas y cosas así. Hasta que se llegaba a lo mayor, ¿no? Debe ser la historia común, ¿no? Y es el, un, el siempre es un pertenecer. Como, es un común denominador. Bueno, en los colegios se habla mucho de eso porque, y esto es bueno para que los padres lo escuchen, uh -huh. es que en uno de los lugares de mayor captación, antes era el barrio, ahora es el colegio, eh, y desde edades tempranas, le y bullying. Eh, Antes de la presión grupal Entonces vos querés pertenecer a un grupo Te dejan afuera y empiezan los latiguillos que, que son Vos sos careta, vos sos un aburrido Te dejan fuera del grupo Y empiezan a decirte cosas Muy, muy cuestiones muy Que te influyen Que es por ejemplo, ah, vos la dejas cuando querés eh, Si vos sos fuerte y tenés personalidad Esto no te va a hacer adicto Y bueno, uno termina cediendo, probando Y después bueno Después, hay que salir, o sea, después se hace cuesta arriba Entraste ¿no? y después hay que ver cómo eh, Yo hice siete tratamientos para poder salir Siete siete Hasta Europa viajé mm -hmm. Mi papá estaba desesperado, me llevó a Europa, me llevó acá eh, No es que algunos tratamientos sirvan y otros no Sino que cada persona es un ser individual y diferente no, La decisión, lo que decía recién Rodi la, Tenés la, que primero, tomar la decisión Y también la etapa que te, que te puedo agarrar Que son muy importante, como decía Sergio eh, Está bueno tener algún dispositivo, alguna ley que cuando la persona se está por morir, bueno, te guste, no te guste, va, hagas el tratamiento. Pero pierde efectividad también eso, porque vos necesitas una decisión contundente para dejar la droga. Yo, lo que me pasó en los antiguos tratamientos es que no estaba decidido. Uh -huh. Lo hacía por mi papá, por mi mamá, por mi novia, por mi hijo. Y en la última que ingresé que vine a remarcha, había quemado todas las naves. Ya había intentado todo, no tenía una comunicación con mi padre. Había perdido el apoyo por donde vos lo bueno, mire. Yo estaba internado en el Borda. Me había intentado suicidar por... por, por... Digamos, el Borda le contamos a la gente, es el hospital. Psiquiátrico, psiquiátrico, psiquiátrico más, con... más conocido. Claro, en sí, sí, sí. Estaba totalmente destruido, con una paranoia enorme, aún sin consumir ya. Y bueno, ahí se me, dio, se me dio la posibilidad de venir a remar e ingresé en la provincia de Córdoba, porque lo que verán, una de nuestras estrategias, es sacar del contexto al adicto. Él es de Santa Fe, y y está vino a Mendoza, Mendoza. En ocasión, yo va. era porteño y me fui a Córdoba. Así que eso de sacarlo de costeto, a nosotros nos da un índice de efectividad enorme. El hecho de que estén los bueno. dos sentados acá, le dice a mucha gente que seguramente tiene esta problemática. Que se puede. Que se puede. Sí, se puede. Sí. Que se puede. Que si se sí. quiere, se puede. Y te estás redimiendo. Hoy ayudás y en su momento uh -huh. hiciste pomada a tu familia, a tu novia, a tu hijo. Pero hoy estás acá ayudando. Sí, sí. Y gracias por compartir el no, mensaje, no, la historia. Sí. Igual Jorge. Gracias.